Hola amigos, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Ya sabéis, yo soy Rafa Fernández y el título de hoy, OVNIS, Pedientes Secretos Españoles del Ejército del Aire. Son las 7 y 2 minutos de la tarde, iba a decir 7 y cuarto, vivo en el futuro, son las 7 y 2 minutos de la tarde... Y hoy traemos este, este vídeo, de hecho, ahora presentaré a nuestro compañero Sergio, pero antes de empezar, es muy curioso cómo hay tanto expediente por ahí dando vueltas y los que vivimos aquí en este país, pues oye, no nos hacemos eco de que ocurren estas cosas del fenómeno ovni y que el ejército del aire se toma la molestia, primero de investigar, ...luego de clasificar la información, de buscar a los testigos, y luego de archivar esto durante un tiempo... ...hasta que, bueno, llegan a esa, publicación, a esa publicación de los archivos OVNI. Es muy curioso porque ahora veremos con nuestro compañero Sergio Ruiz que incluso se han tomado la molestia de no tachar nada... ...de dejarlo todo tal cual... Esto tiene un valor añadido, esto es súper importante. Pero antes de nada, Sergio, buenas tardes, bienvenido a tu canal, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás Rafa? Gracias, una vez más, una tardecita más hoy aquí, en busca de la verdad. Gracias por invitarme, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, alegre de que estés con nosotros. <coughs> y bueno, ya sabemos el esfuerzo que estás haciendo con tu con tu convalecencia de tu pierna, pero bueno. Lo importante, como decía él era, es participar. Así que aquí estamos dándole caña al mono, incluso en situaciones pues, un poco complicadas seguimos aquí. Sergio, nos traes expedientes españoles, pero hay uno que me ha llamado mucho la atención. Es el primero que, más, que me has puesto de todos estos expedientes y quiero que nos hables de él. Además lo tienes muy cerca de tu casa. Sí, en Gallarta, en Vizcaya, ¿no? Y antes, antes de nada decir que todos estos expedientes han sido, como sabemos, eh, y muchos investigadores han hablado de ellos, por supuesto, eh, esto no es nuevo, pero lo que sí es nuevo es eh, los documentos oficiales que corresponden al mismo, es decir, eh, todo lo que nos habían contado, sobre todo JJ Benítez, Zoyker Jiménez, los maestros de, de, del misterio, ¿no?, como se suele decir, pues eh, mmm, vemos que eh, todo es cierto. Y esos eh, supuestos que siempre se decía por parte de JJ eh, Benítez de, o de Iker Jiménez, ¿no? de supuesto, supuesto, pues ahora vemos que ese supuesto se confirma en una serie de relatos y en una serie de, de archivos que vamos a ver ahora, si te parece, y, y, y vemos que todo es real. Hay que decir que todos estos archivos uh, simplemente es real. Estos 80 informes confidenciales que contienen alrededor de 1.900 páginas de supuestos avistamientos OVNIs que se registraron entre el año 62 y 1995, pues parece ser que son todos eh, reales, son todos eh, impactantes. Incluso hay uno que el presidente Adolfo Suárez, que lo estuve comentando el otro día cuando me llegó hasta toda esta información, ...que durante las horas de, de la noche del 25 de febrero de 1980... ...cuando iba en un avión de, del Escuadrón 401 en un vuelo de Alemania a España... ...el presidente Adolfo Suárez, eh, los pilotos, los pasajeros que iban en ese avión... ...observaron luces extrañas a su alrededor y, y muy muy cerquita de, del propio avión, ¿no? Vemos como todo esto eh, nos recuerda también a lo que sufrió Ronald Reagan, ¿no? En dos, en dos ocasiones, ¿verdad? Eh, con respecto al tema de los objetos volantes no identificados en, en, este, en este caso ¿no? con, con Estados Unidos. ¿no? Pero vemos que España se une a toda esta eh, marabunta de desclasificación que estamos obteniendo desde el diciembre del 2017 y vemos una vez más que eh, estos expedientes nos sobrecogen en la veracidad y algo que mmm, hay que puntualizar mmm, Rafa y todos los amigos que estáis ahí en el chat, que por cierto, buenas tardes, a los que veréis también luego el directo, eh, pues vemos que no se ha tachado nada, como te has dicho. No se ha tachado absolutamente nada, pero qué mejor que empezar a verlos, ¿verdad? Qué mejor que empezar a ver, eh, por ejemplo, nada más y nada menos que Gallarta, Vizcaya. Voy a compartir pantalla, si, eh, si me lo permites, Rafa, para que todos podamos empezar a ir viendo. Tú me vas cortando, me vas diciendo, ¿de acuerdo? Para poder ver lo que vamos a poder tener oportunidad de ver en busca de la verdad por supuesto no en el universo por descubrir pero también en, en busca de la verdad vamos a compartir pantalla y vamos a irnos a esa biblioteca eh, de expedientes que estamos eh, tenemos la oportunidad de, de ver eh, con tres eh, páginas tres páginas de expedientes ovnis confidenciales ya no son eh, confidenciales son des están desclasificados todos podemos tener eh, acceso a ellos y vemos como los EVA, por supuesto, ¿eh? sin lugar al <ríe> tipo de dudas, pues tienen muchísimos eh, avistamientos, como eh, tenemos en toda la eh, geografía española, en Canarias, como veis, también hay muchos, en Bardenas Reales, en Navarra, en Burgos, en Gerona, Sevilla, Almería, Barcelona, por supuesto, eh, los EVA que hemos dicho, Gallardo, Vizcaya, que ahora hablaremos aquí en el norte, en Gijón, también tenemos en Lanzarote, otra vez las Canarias, Barcelona, Madrid, ves que hay bastantes... ...en Murcia, en Andalucía, en Navarra, en Sevilla, en San Javier... ...en Talavera la Real, también, también te lo enseñaré... ...porque ese es muy impactante... ...en Valencia, en Vinaroz, en Zaragoza... ...en todos estos lugares eh, tenemos acceso a todos estos eh, expedientes OVNI de, eh, del Ejército del Aire... ...y vamos a empezar, como estamos viendo todos en pantalla... Eh, con el expediente 7702123 de Gallarta, en Vizcaya. Eh, esto lo que estamos enseñando totalmente es realidad. Esto no tiene ningún tipo de eh, mentira y esto es del nada más y nada menos que del mando operativo aéreo y del Estado Mayor de la sección de inteligencia. ¿eh? No estamos hablando de unos, eh, con todos mis respetos, periodistas que eh, se inventan o oh, ...hacen su trabajo, como buenos periodistas que son... Eh, ...y van a mm, pedir información con su PDA... ...como nos decía eh, Frías y, y Romero, ¿verdad? <ríe> con ese PDA papel de apuntar... ...muy importante que fue el primer consejo que yo recibí, ¿verdad? Eh, pues eh, un abrazo a, a Maestro Frías y, y Romero, por supuesto... ...y vemos que eh, esto es totalmente cierto... Que estamos hablando de testigos, estamos hablando que se metió por medio jueces informadores del comandante, del, del, del comandante aéreo de Bilbao, luego el comandante aéreo de San Sebastián, apariciones de, de una, dos, tres, cuatro, hasta cuatro, ater, cuatro aterrizajes, cuatro aterrizajes con huellas, esto está todo registrado en todos estos documentos que estamos ahora mismo, podemos verlo, tenemos la oportunidad de verlos aquí, incluso se recogieron eh, todas las noticias del Estado Mayor, nada más y nada menos que podemos ver eh, aquí en Rafa. Creo que esto es simplemente espectacular, el caso de, de, de Gallarta, en el cual pues, eh, parece ser que se, se aterrizaron, aterrizaron cuatro objetos voladores no identificados ¿eh? con sus eh, eh, formas, como vemos aquí, con aureolas, con ovnis, incluso eh, uno pudo llegar a eh, entrar dentro, ¿eh? dentro de esa nave, eh, el, el, el expediente. En Así que se... <coughs> eh, tengo retorno. Perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Eh, te quería comentar. ¿Nos puedes decir qué tipo de personas están implicados en ese tipo de investigación OVNI? Sí, claro, por supuesto, y nos vamos a llevar la mano a la cabeza. En este, no es supuesto, en este caso OVNI, que ocurrió, en este aterrizaje por cuatro veces que ocurrió en Gallarta, en Vizcaya, en, vamos a hablar de un juez. Vamos a hablar de científicos, pero voy a ir más directamente a ciertos nombres que creo que son importantes, que todo el mundo mmm, conozca quién estuvo eh, al tanto de todos estos, eh, de estas huellas, de este lugar, de este aterrizaje que se dio en, en Gallarta, en Vizcaya, para que sepamos eh, de qué manera se estudia. En estos en, fenómenos, esta fenomenología aquí en España. Ingenieros de grado medios, técnicos en el área industrial, Alberto Adel, Miguel Amiarola, ingeniero de caminos, Félix Ares de Blas, ingeniero de telecomunicaciones con un doctorado en electrónica e informática, profesor de la Facultad de Informática de San Sebastián, eh, es el jefe en, y más riguroso ...de los estudios científicos, vive en San Sebastián... ...Vicente J. Ballester Olmos, ciencias físicas... ...de la Universidad de Valencia, ingeniero técnico industrial... Eh, ...diplomado en programación de ordenadores en los IBM... ...Facultad de Filosofía y Letras por Madrid... ...fundador y presidente de la Cioni, colaboración de Heineck ...colaboración de IUR, todo esto americano... ...Rafael Barrachina, analista de ordenadores... Licenciado en Ciencias Físicas, Alfredo Bonavida. Antonio Bueno, licenciado en Medicina, en Mil Lata, en Valencia. Guillermo Cacharrol, licenciado en Ciencias Económicas. Especialista en Investigación. El licenciado en Ciencias Físicas, Miguel Wasp. Richard Hayden, eh, Ciencias, Ingeniería Mecánica. Máster en Administración de Negocios. Por la Universidad de Wisconsin, en Milwaukee. David López, ingeniero super, superior aeronáutico, eh, junto con Félix Ares. Eh, François Loan, de Nacional Francesa, doctor ingeniero en las especialidades de radar y radioelectricidad. Vicente Manglano, licenciado en medicina. Matemático valenciado, Julio Massé, ingeniero electroquímico Víctor Martínez. Doctores Payo, Gonzalo, doctor Gonzalo Payo, jefe del Observatorio Central Geofísico de Toledo. Fernando Pellón, geólogo. Miguel Pellero, psicólogo muy importante. Rafael Quiles, ingeniero técnico mecánico. José Ramírez Barbero, capitán de infantería, profesor de topografía, armamento y materiales. Ángel Salaverria, licenciado en ciencias físicas, fotógrafo profesional. Con una cátedra en la Universidad de Navarra, en óptica. Francisco de Boja Sánchez, Willie Smith, licenciado en ingeniería y doctor en ciencias por la Universidad de Michigan. Francisco Tous, licenciado en Medicina en Barcelona y JJ Benítez ¿Qué te parece? ¿Qué plantel para investigar solo el mismo Juan José Benítez? Es decir, que todo lo que nos ha contado Juan José Benítez lo tenemos aquí recogido en expedientes ya desclasificados del ejército español del ejército del aire, así que ¿cuánto tiene que saber ese hombre. <risa> Eso es lo que yo, lo que yo voy, a lo que yo voy. Cuántas cosas tiene que saber Juan José Benítez. De hecho, es uno de los, a mí sí no el mejor de los mejores investigadores del fenómeno ovni que existen hoy por hoy del mundo, eh, del mundo con diferencia, sin con mucha eh, diferencia. sin ser, eh, ¿cómo te diría yo? sin ser fantasioso, Juan José Benítez. Lo cual ha sido maestro de todos. ¿eh? Juan José Benítez nos ha enseñado muchísimas cosas. Sergio, ¿y toda esa gente, con todas esas carreras, para qué? Para intentar averiguar qué, eh, qué demonios pasó allí con cuatro aterrizajes, con testigos, con testigos que estaban escondidos, con testigos que lo vieron desde sus casas, con una implicación de, de encuentro um, del tercer tipo directamente hablando con seres extraterrestres. Lo dice así de claro, el informe. No, no, no lo dice supuestamente. No, no, no. Da la veracidad a todo esto. Eh, pero es que, um, si, si dejamos Gallarta por un momento, vemos que prácticamente la mitad de personas que han estado en este mismo expediente nos lo podemos encontrar con aquel expediente de ese humanoide eh, que en Talavera la Real, el 12 de noviembre de 1976, un extraño ser de color verde fosforito eh, salvó esa vida de José Manuel Trejo en esa base aérea de Talavera la Real, ¿no? Eh, en, en Extremadura, a pocos kilómetros de Badajoz. Vemos que estos, eh, tanto en, en Gallarta como eh, ahora, también Talavera la Real, con aquel libro, ¿no? De la noche del miedo que Iker Jiménez eh, hizo... En honor a este caso, pues vemos que da la veracidad JJ Benítez, que también está inmiscuido en este caso con todos estos archivos que, eh, si quieres, te presento mmm, gustosamente. Mmm, y vemos que también están eh, mmm, operativos para que lo todos podamos... Voy a compartir la pantalla, si me lo permites, para que todo el mundo lo, lo vea. Adelante, sí, sí, sí. Adelante. Vemos... Aquí también la, el de base, de base aérea de Talavera, ese 12 de noviembre de 1976, cuando se relata la aparición de un ser luminoso de color verde directamente. ¿Mm? Lo estamos viendo todos aquí enfrente de nuestras caras eh, y, y es igual que la luminosidad que ofrece el fósforo durante la noche, con brazos largos pero con manos y piernas difusas. Incluso los centinelas hicieron disparos sobre la figura que desapareció inmediatamente. Vemos que también tenemos todo este expediente magnífico expediente que podemos recoger ahora desclasificado en esta semana. Eh, lo tenemos aquí en, en nuestro poder eh, del Ministerio, por supuesto, el Estado Mayor de la Inteligencia, es el Ministerio de Defensa, mando operativo aéreo y vemos que eh, Rafa eh, dan veracidad a todo lo que estamos hablando últimamente, dan veracidad a que esos expedientes ya han pasado de supuestos a estudiados, reales y confirmados. Ajá, curioso. Es decir, que tenemos ante nosotros uno de los expedientes, un expediente ovni de tantos, en el que vemos personajes que están implicados, hoy la cámara, están implicados en un incidente ovni, es decir, un incidente ovni, y tenemos dibujos que me has mostrado tú, hay dibujos, hay un croquis sobre eh, hecho pues con mediciones aproximativas, eh, tenemos eh, cómo era la sala interior. Por favor, muéstranos todo esto que nos estás hablando para que nuestros amigos se hagan una idea de la mientras, importancia busco, de este archivo. Lo busco, lo busco mientras... Ajá. Y <coughs> volviendo... Volviendo al tema, esto no es un expediente de grandes gobiernos, sino de un país pequeñito, como viene siendo España en esta Unión Europea, y que son acontecimientos que han ocurrido hace alrededor de 20, 30 años y que salen a la luz pública ahora. Esto es liberar un poco información, es importante, yo me alegro por parte del, del, ejército, del ejército español, pero que todos tienen eh, pues algo que mostrarnos. Aquí vemos en pantalla lo que nos va a mostrar Sergio. Adelante, cuéntanos, Sergio. Pues sí, fíjate cómo, cómo podemos ver que, que esto es leerlo, de verdad. Yo lo he podido leer y es simplemente eh, impresionante. Me gustaría relatarlo, lo que pasa es que tendríamos que hablar mucho sobre ello. Eh, y, y vemos aquí ese relato de los testigos, ese relato de que se ven las sombras, siluetas, personas iguales que nosotros, que se movían... En, los, en el interior, de un lado para otro, gesticulando exageradamente con los brazos, como diciendo, ¿qué hacemos aquí? No? Eh, figura del primer ovni, figura de los segundos, tercero y cuarto, que eran justamente diferentes al primero, pero eh, conjuntamente eh, iguales entre sí, entre los segundos, tercero y cuarto. Eh, vemos también cómo en el testigo se hace en, en aquí un pequeño dibujo de cómo, ¿no? de cómo es... Este, este ovni, el que estaba viendo en un momento dado, hecho rápidamente, eh, que el segundo, tercer y cuarto ovnis es exactamente igual, diferente al primero, es decir, hay más naves, naves diferentes, aunque tengan la misma estructura, esas trayectorias con los testigos, eh, alguien se puede reír de, estas, de estos esquemas, pero hay que decir que esto se ha tomado... Directamente eh, a las personas que estaban eh, siendo testigos de ellos, e incluso este es el interior de la nave al que tú te referías, ¿no? Con, con pantalla de televisión, una bola roja en, en, en central, con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete as asientos alrededor, una mesa de control, una rampa de acceso, un asiento de, ¿no? del, del comandante de la nave. Eh, esto es simplemente fijaos cómo era esa pasarela ¿no? de, de entrada a esa nave, como vemos aquí más o menos en esta recreación que se ha podido dar a todo esto y es simplemente para llevarnos las manos a la cabeza porque incluso hay anécdotas, ¿no? Se registran anécdotas, ¿no? Aquí hay una que dice que Sillero se encontraba un día de mucha lluvia en la estación, sin paraguas, ni gabardina, ni nada que pudiera protegerle, empezaba a enfadarse y a pensar que tendría que pasar Allí toda la noche cuando oyó una voz que decía sal, que no te pasará nada ni te vas a mojar. Y parece ser que ni una sola de gota de agua le estaba cayendo a él cuando alrededor estaba lloviendo. ¿eh? Es curioso y aquí vemos como hasta han recibido regalos, una operación de úlcera. Eh, curioso, los extraterrestres le aconsejaron que no hiciera caso y que acudiera a un buen hospital. No sé, es, es estos hechos eh, me, me dejan totalmente impresionados con Vemos que está totalmente, insisto, en esto es lo primero que has dicho tú, que estamos hablando y estamos viendo estos expedientes sin ningún tipo de borrón y podemos rear, realmente eh, leerlos, ¿verdad? Es simplemente alucinante. ¿no? Se dice que es un fraude eh, consciente, que era eh, supuestamente un fraude consciente, pero esas influencias, pues, también dejan. Otra parte de que parece ser que estaban directamente eh, realmente hablando con seres de otro planeta, Rafa. Algo simplemente impresionante. Te quería yo comentar, Sergio, eh, ¿qué aspecto tenían estos seres extraterrestres? Pues igual que nosotros, pero con escafandra, esca sí, escafandras y en, de otros colores muy pegados al cuerpo, en, con ciertos, como siempre, ¿no? Almendrados, ojos almendrados, ¿verdad? Siempre un poquito de aquella manera como siempre recordamos a los alienígenas. ¿no? Este era el tipo totalmente diferente al de Talavera que era de color verde. ¿eh? Totalmente era un de color verde, alto, delgado, eh, como hemos relatado anteriormente. Y creo que, eh, aunque esto, repito, se ha visto, se ha hablado de ello, nunca se han mostrado los documentos ni online, ni en la televisión, ni en ningún sitio. Se están está mostrando hoy por primera vez aquí. Y, y esto es importante dejarlo totalmente claro, que da veracidad a todo lo que el maestro JJ Benítez o Iker Jiménez, como hemos dicho al principio, han podido desarrollar tanto en sus libros como en sus investigaciones. Te quería yo preguntar, para ir terminando un poquito ya... Eh, ¿Qué conclusión sacas tú de todo esto, Sergio? De todos estos expedientes, de toda esta, porque es que ahí hay mucho. Lo que nos has enseñado, pues es muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Qué conclusión sacas de esto? Hay algo que mmm, me gusta que me hagas esa pregunta porque te voy a poner un Twitter. Quiero compartir con ustedes un Twitter que Nick Pope ah, ha podido mmm, poner hace escasamente horas. Y me vas a preguntar, bueno, ¿y por qué Nick Pope? ¿Y por qué me va a dar esta contestación con Nick Pope? ¿no? Es fácil, vamos a intentar acceder a, a ese Twitter, porque me gustaría enseñarlo, eh, que dice lo siguiente. Mm, ahora os lo enseñaré mientras lo busco, lo, lo recuerdo perfectamente, que dice que eh, últimamente nada más que eh, Nick Pope intenta exponer eh, su clarividencia y sus enseñanzas y sus estudios con respecto al fenómeno OVNI, al estar y al, al haber estado involucrado en el gobierno británico, simplemente por eso la unión de conspiracionistas total que existe en la red se le echa encima. Y lo único que quiere es eh, directamente eh, relatar lo que él ha vivido, relatar lo que sí existe, y parece ser que nada más que él lo pone, se intenta eh, hacer una campaña para desclasificar. Él int está intentando hacerlo. Diez años lleva con esta iniciativa y eh, van a estar de forma gratuita. Esto es que te lo, lo voy a compartir porque, quiero compartir porque quiero compartirlo. Y es en la relación la que quiero decirte que comparto lo mismo que dice Nick Pope. Vemos aquí de Nick Pope la el tweet Twitter de Nick Pope, que dice que los medios de comunicación están reportando mi campaña para completar el proyecto para desclasificar y liberar los documentos. ¿eh? Esto de los últimos 10 años ¿eh? es muy importante. Pero también siempre se lleva el, el problema de que cada vez que intenta a, a mostrar, y esto es lo mejor, y es la mejor frase que he podido yo leer desde hace un tiempo que relataría con un me siento y creo que incluso tú podría hablar por ti, creo, que siendo investigador del fenómeno ufológico, en este caso ellos, Nick Pau, para el gobierno británico, parece ser que es el malo de la película, es el malo de, de teóricos de la conspiración que piensan que yo era parte de un encubrimiento, ¿no? Eh, y parece ser que mostrar respuestas adicionales, incluyendo aquellas que pueden contener contenido ofensivo, es lo que últimamente recibimos incluido Rafa Fernández y un servidor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues simplemente, Rafa, que mmm, yo estoy súper emocionado del día 16 de diciembre, Juan José Vallejo. No es un cualquiera, Juan José Vallejo, no es un cualquiera. no Tenemos que decirlo así. Sabemos muy, muy bien que lo tuvimos prácticamente a los días de, de tener esa magnífica exposición de Luis Elizondo. Todos estos programas que hemos hecho, mmm, todo este trabajo que seguimos haciendo, día a día, con cosas nuevas, buscando, buscando, buscando, siempre tenemos que mm, aguantar el clásico no, esto ya se sabía, no, es que vosotros sois desinformadores, no, es que, pero claro, no, fíjate que lo dice un, un ex miembro del gobierno británico, nada más y nada menos, que es simplemente salir con que voy a mostrar documentos, nosotros acabamos de, de, de sacar documentos aquí en en directo y seguramente recibiremos, curiosamente, pues muchos insultos y muchos incluso programas que se hagan para insultarnos y desclasificar, intentar desclasificar por parte de ellos no sé qué, solamente mentiras y suposiciones y nunca verdades. Cuando digo verdades no es que nosotros tengamos la verdad, sino simplemente intentamos mostraros lo que es la realidad de las cosas y nosotros no somos desinformadores, simplemente queremos informar... ...pero con la verdad y con los pies en el suelo. ¿eh? Y esto es lo que hace falta hacer en el mundo del misterio. Pero parece ser que como has leído hasta los propios exgobernantes... ...que han intentado e intentan día a día desclasificar cosas... ...para que nos enteremos de todo lo que pasa alrededor del mundo... ...pues lo único que hacemos es llevarnos palos por todos estos teóricos de la conspiración. Antes de nada, dar las gracias a María de Sol por ese pequeño donativo que, la verdad, nos ayuda. Muchísimas gracias, amiga, por ese donativo. Gracias, María de Sol. Eh, Sergio, ya sabes que <ríe> es una lucha que, eh, dentro del misterio, parece que todo vale, ¿no? Y, y no es la realidad, sin faltarle a nadie y respetando el trabajo de los demás. Pero es muy curioso, el mayor enemigo del misterio son los propios compañeros del misterio, no son los seguidores, ni son los científicos, ni los detractores. Porque ante eh, archivos así, ante estos desclasificados y muchos otros más que tú tienes en tu poder y tienes cientos por no decir miles de archivos, y siendo miembro de la Mofon y que estudias esto como investigador de campo y que es una persona que estás metida en este tema, pues ya sabes que el peor enemigo son aquellos que se llaman investigadores del misterio y que en realidad no son capaces de decir caramba, un señor del gobierno, un señor investigador, un señor de la CIA, un señor de tal, ¿está sacando esto? No, eh, simplemente dicen que, bueno, eso es una, una cosa para... ...para hacernos... ...el eh, otro día me, me, me, hice, me hizo mucha gracia... ...que eran cortinas de humo... ...humo... ¿eh? ...cortinas de humo... ...bueno, eh, ¿qué quiero decir con esto? ...que simplemente nosotros informamos... ...de, de cosas veraces... ...no, es que esto es del ejército... Hombre. ...¿quién va a estudiar esto? Eh, ...la comunidad de oftalmólogos de España... ...o la comunidad de Fontaneros Unidos... ...vamos a ver, lo pueden investigar... ...pero que tienen pues una serie de autorizaciones y una serie de permisos para inmiscuirse en estos asuntos porque pertenecen a la defensa nacional. Nosotros lo contamos, nosotros venimos aquí y lo explicamos, y luego saldrán en otro sitio diciendo que somos desinformadores y que tal y qué cual. Bueno, pues no pasa nada, que digan lo que quieran, pero lo que sí es cierto es que ahí tenéis los archivos que nos trae Sergio, constantemente, desde la fecha que él ha indicado, y no hay ningún problema. O sea, el que quiera lo cree, el que no, no lo cree. Y el que quiera desacreditar a un compañero, no del misterio, sino investigación, ¿no? Investigación, pues bueno, pues que lo haga ya él y, y su conciencia. Pero, cuidado con esto. Nosotros somos eh, seres humanos, al igual que todos. Todos somos seres humanos. Todos nos podemos equivocar. Pero ojo con lo que se lleva a nuestra audiencia o a otras audiencias. Porque yo en mi caso, y puedo hablar por Sergio porque somos como hermanos, podemos dormir tranquilos. Esa es la diferencia. Quizá no tenemos miles de millones de seguidores y suscriptores, tampoco nos hace falta. Porque sabemos que la audiencia que tenemos con, aquí con nosotros hoy y los que nos estáis viendo, sois gente inteligente. Siempre lo he dicho, las audiencias que tenemos son personas inteligentes y saben escoger. Y esto es... Súper importante. El otro día, perdona Rafa que te corte, eh, el otro día vi en un, en un comentario diciendo eh, estos dos señores, si no dieran zascas, eh, tendrían cientos de miles de suscriptores porque menudo trabajo hacen. Eso fue un comentario que me hicieron el otro día en, un, en uno de los vídeos que hice en, en, en el universo por descubrir. <ríe> no le contesté nada, pero eh, me dio ganas. ahora te voy a contestar. Eh, eh, amigo, de verdad... No es que demos zarcas, pero es que tú no te puedes ni llegar a imaginar la cantidad de emails, mensajes, eh, respuestas a vídeos con insultos personales, simplemente, simplemente porque mostramos la verdad con los pies en el suelo, que recibimos a diario. A diario. Y eso simplemente. Amigo, es que es la única forma de defendernos, eh, porque tenemos que decirlo, no podemos pasar. Porque aunque no lo creáis, estas personas que eh, hacen y tienen programas grandísimos, con canales de YouTube grandísimos, eh, reciben más insultos aún que nosotros. Ellos no pasan, amigo. Ellos no pasan. Ellos tienen cientos, quizás. Sí, sí, cientos, quizás de problemas en los juzgados ¿eh? así que no creáis que también ellos pasan porque no pasan no, no pasan, no pasan para nada quiero dar una pista a nuestros amigos nuestro circo nuestro pan, no es solo este está en la calle también y hacemos cosas en la calle esto es lo importante, pero bueno, es igual quitando hierro al asunto, que no tiene importancia aquí tenéis un par de archivos eh, súper interesantes cualquier aclaración, cualquier duda pues ya sabéis podéis dejar aquí abajo un comentario, podéis mandarnos pues, cualquier petición, cualquier cosa y sobre todo, los que habéis llegado hasta este punto del programa, es porque os ha gustado, quería deciros que por favor, suscribiros al Universo por Descubrir, que es un gran canal donde vais a encontrar más de este tema y sobre el tema de armamento, que yo sé que os gusta, y geopolítica, ¿eh? suscribiros, ¿eh? suscribiros porque nos hacéis un gran favor compartiendo también estos vídeos y dándole a ese like, ¿eh? que siempre me dice, me dice alguno, algún gracioso, es que tú no puedes pedir, pues claro que puedo pedir, tengo boca, con lo cual puedo pedir otra cosa que tú no me lo des, pero por pedir que no quede. <risa> pues muchas gracias Sergio, muy emocionante lo que nos traes, gran trabajo. ¿Querías comentar algo? Te veo sí. hablando, sí, dime. Sí, le, en DigiFlex dice que le, cuando le pregunta al super youtuber sobre el tema de África, se autocensuran eh, DJ Flex mándame un email y yo te hago si quieres un programa sobre lo, el tema de África el tema de África tampoco tiene tanto problema y no hay que autocensurarse quizás es que no se sabe de qué hablar ¿eh? pero <risas> eh, con conocimiento de causa de lo que se va a hablar podemos hablar, porque no? nadie va a censurarnos simplemente con respeto simplemente con educación se puede hablar de todo, amigo pues estoy de acuerdo. Pues Sergio Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Somos conscientes de tu convalecencia y que haces un gran esfuerzo. Y chicos, esto es a valorar. ¿Sabéis por qué hace Sergio este esfuerzo? Por vosotros, que estáis ahí detrás. Y él quiere venir aquí a este canal y en el suyo y en todos los canales de nuestras plataformas de eh, Orión, el Universo Mágico, en fin, todos los canales donde él está metido, ¿eh? Eh, viene a informaros. Esto es, es, es a valorar, ¿no? Chicos, muchas gracias. Sergio, gracias por este magnífico directo y estos dos impactantes archivos que nos acabas de mostrar. Que, repito, ya se sabían, pero ahora tenemos la confirmación oficial. Muy importante eso. Uh -huh. Un abrazo. Pues muchas gracias, Sergio. Gracias a vosotros que estáis ahí. Gracias a María de Sol por ese donativo. Y gracias a todos vosotros, que como siempre digo, es una audiencia magnífica y una audiencia inteligente. Esto es un valor añadido. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado y si es así, por favor, compartir el vídeo y darle al like y no olvidéis aquí abajo de hacer algún tipo de comentario o de petición. Antes de irme, os he dejado una encuesta aquí en YouTube. Os he mandado pues, una encuesta de dónde os gustaría viajar en el año 2019 con el equipo de Orión. Chicos, un besote, un abrazo y muchísimas gracias por estar aquí en directo. Hasta la próxima.